y nos pusimos de acuerdo a realizar un, una conferencia que desarrolle el concepto donde normalmente se desarrolla la política y donde debería ser de manera absoluta y plena la manifestación de las convicciones que los seres humanos tenemos referente al bienestar, al bien común. En la conversación, originada por supuesto con Luis Galvez, quien está esta noche aquí, y que nos gustaría que en un momento puedas dar tu saludo a todo el equipo, porque esto está siendo grabado para que otros amigos también lo puedan ver y lo puedan saber, algunos que no han podido asistir a nuestra reunión. Es que el Foro Democracia Perú lo que busca en realidad es es unificar las intenciones, las buenas intenciones que tenemos los colectivos, los partidos políticos y por último los peruanos de manera individual para poder realizar un trabajo conjunto que no solamente manifieste un logo, manifieste una intención en las marchas o simplemente un discurso, sino que logre un objetivo que... Procure que ese objetivo sea una meta alcanzada y no simplemente un deseo. Por esa razón, antes de la presentación esta noche, quisiera invitar a Luis y que nos, haga, nos dé el saludo a todo el foro que está asistiendo esta noche y a los representantes de los diversos grupos colectivos que se han unido a este propósito, que esta noche escucharán una conferencia que buscará entender de una vez por todas la razón, el motivo por el cual estamos en esta lucha. Adelante, Luis. Buenas noches, queridos patriotas. Les saluda fraternalmente Luis Galvez desde la ciudad de Montreal, Canadá. Yo, viendo el trajinar de los colectivos desde el inicio de las protestas hasta los últimos días, hace más de un mes, vino la idea a mi cerebro. Creo que fue algo divino y me llevó a contactarme con amigos en Lima y poder organizarnos. No con el fin de ser el que mande, sino con el fin de servirnos. Sí. Esa es mi intención. ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo ayudar a mi patria? Y la respuesta fue uniéndonos, uniendo a todas las personas que tenemos el mismo sentido, la misma idea de derrocar a este comunista. Que nos tiene ahorita, burlándose del señor de los milagros, burlándose de todas nuestras tradiciones, tratando de destruirlo, hasta las infinitas patrias que cambian nuestro himno. En realidad, me siento indignado, y esa indignación creo que también es la nuestra, y por eso, todos los que estamos acá, y todos los que nos unimos, tenemos un solo norte, derrotar al comunismo, antes que ellos destrocen nuestra patria. Yo quiero que la patria la cual van a vivir, y no sea la patria de los, bolivios, de los venezolanos que ahora están que se arrepienten, o que los cubanos, que el 14 de agosto, van a hacer una gran protesta mundial contra su gobierno. No pueden otra cosa más que protestar. Ojalá nosotros también nos podamos a, a unir a los cubanos y protestar contra esa embajada cubana que ha invadido el gobierno de psicosociales, de expertos en una serie de cosas. El gobierno de Perú está igualmente invadido por gente de Bolivia, todos a través del foro de San Pablo. Y justamente el foro Democracia Perú surge para hacer la otra cara, el que le dé frente y destruya ese foro. Nosotros ganando al comunismo en el Perú, toda América se va a librar de esta, de esta lacra, de esta peste que nos está asfixiando le pido y le pido a Dios que nos ayude y nos haga cada día más fuerte. Gracias por esta presencia. Gracias, realmente me siento muy contento que estemos cada vez más, cada vez más unidos y con un solo objetivo, derrocar al comunismo. Eso es todo, mi querido hermano Boris. Gracias. Muchas gracias, Luis. Gracias a ti por la convocatoria. Mi nombre es Boris Darmon, soy doctor en Psicología Educacional y Tutorial, 40 años de conferencista haciendo mi trabajo para ayudar a las comunidades, ex candidato al Congreso de la República en el año 2016, ha sido para mí un privilegio poder llenar mi corazón del espíritu patriota de este grupo, y por esa razón quiero compartir con ustedes este momento y llevarlos a través de, una, de un proceso de enseñanza de qué es lo que nosotros como peruanos, siendo partícipes de este movimiento, podemos hacer para poder lograr los objetivos que procuramos. Permítanme compartir con ustedes una presentación para poder seguir un curso de acción durante la presentación. Como les dije, mi nombre es Boris Darmont. Me, eh, tengo el honor de ser compañero y apoyar el proyecto que presentó el señor Luis Galvez a través del Foro Democracia Perú. Eh, mi identidad con el Perú comienza en el momento mismo en el cual mi padre y mi madre mi padre, hijo de judío francés, y mi madre, Contamanina, en el pequeño pueblito de San Roque, me enseñaron a caminar los caminos del servicio a la sociedad y a la comunidad. Son ellos los que finalmente me dan la identidad que tengo ahora con mi comunidad, con mi país, y son ellos los que me enseñan a defender la libertad de pensamiento, la libertad de religión, que a través de los años ellos nos han enseñado. A través del tiempo pude experimentar, en mi trabajo, las necesidades propias de nuestro país. Y he podido visitar de manera constante, permanente, continua hasta el año 96, eh, las comunidades del interior de nuestra patria. Con un lapso de aproximadamente 14 años viviendo en los Estados Unidos, el corazón de un peruano muchas veces siente la necesidad de volver a su país y hacer alguna cosa. En el año 2010, el 11 de junio, tuve el privilegio de volver a mi patria para comenzar de nuevo, pero con un objetivo en mente, compartir una convicción y desarrollar identidad entre nosotros los peruanos. Ser convocado para el, por el Foro Democracia Perú para mí es un honor y ser parte de este inicio en el cual cada uno de nosotros comenzamos a enseñarnos a caminar juntos y ser uno de los principales expositores de este propósito, me hace realmente una persona honorable, no porque tenga el honor sobre mí, sino porque el llamado a ser parte de este proceso me hace sentir que soy un peruano que significa algo para su patria y por supuesto para mí mismo. Comencemos por el principio. ¿Qué es la identidad del hombre? para poder desarrollar nuestra propia creatividad, para poder innovar y pensar en nuevas formas de actuar y trabajar, lo primero que tenemos que hacer es reconocernos a nosotros mismos. Aunque usted no lo crea, miles y miles, millones de personas en el mundo no han tomado tiempo para conocer la materia prima más importante para poder sostener la libertad, la productividad y la democracia en un país. Esa materia prima no son los productos que salen del subsuelo. Esa materia prima no son las organizaciones políticas que tiene nuestro país. La materia prima somos cada uno de nosotros. Al saber qué es lo que realmente queremos, qué nos apasiona, cuáles son los objetivos que nos vamos a plantear en nuestra vida, desarrollamos identidad y con eso nos relacionamos con los demás. Y con todo lo que nos rodea, es la única manera en la que nosotros podemos trascender en el tiempo, haciendo que nosotros mismos, como el punto clave de inicio de las acciones que desarrollamos dentro de nuestra sociedad, puedan darse gracias a que sabemos quiénes somos. Desarrollar conciencia o ser conscientes de lo que está pasando en nuestra comunidad es sumamente importante. Como ustedes pueden ver, hoy nos encontramos en un gran problema político y social del cual ahora queremos reconquistar. ¿Por qué queremos reconquistar? Porque nunca estuvimos, nunca fuimos presentes, nunca estuvimos en el momento en el cual debimos saber qué era, qué pasaba en nuestro país. ¿Quiénes estaban impulsando una política comunista como la que nosotros vemos hoy en nuestra nación? Ser conscientes es estar presente, cognitivamente, relacionalmente con la comunidad en la cual nosotros nos estábamos desarrollando. Saber estar no es igual que saber hacer. Salir a una marcha y levantar una bandera y gritar no es lo mismo que saber que eso que estoy gritando realmente tengo como convicción la mayoría de peruanos, cuando vieron la situación difícil, salieron a las calles por miles, y hoy, debilitados por el cansancio, debilitados por la falta de conciencia del presente que viven, y aún más, muchos de ellos, sin saber la razón, abandonaron el propósito, y hoy simplemente quieren seguir haciendo, pero sin estar presentes, en lo que creen, en lo que buscan. Cuando yo me relaciono con la realidad, con esa realidad presente que yo descubro, del cual soy consciente, no es otra cosa más que la proyección de mí mismo con la realidad en la que vivo. Es mi propia identidad la que a través de mí, mis expresiones identitarias, mis creencias adoptadas a través del tiempo, mis convicciones manifestadas en mis acciones, lo que finalmente llega al entorno en el cual yo me desarrollo. Si tú puedes ver hoy en tu entorno una situación adversa a la que tú querías, no es porque ellos querían hacer algo contra ti o contra tu comunidad, es porque tú dejaste de proyectar tu identidad hacia tu comunidad. Es porque tú no hiciste el trabajo de relacionamiento con la realidad que tú no veías y que ahora sí lo ves y te asusta al saber que esto no puede pasar en el Perú. Eso pasará en Venezuela, pasará entre los caribeños, pasará entre aquellos que no son peruanos, pero en el Perú no va a pasar. Y es justamente la falta de lectura de la realidad la que nos lleva a situaciones que finalmente hoy tenemos que luchar pero desde atrás, desde la experiencia del recuperar en vez de instaurar o sembrar, lo cual debimos hacer antes y no ahora. Ese relacionamiento con la realidad hoy se encuentra en una necesidad tan grande que realmente la vemos casi lejos de las posibilidades de un ser humano. Gracias a, qué? a que siempre hemos pensado o hemos creído de acuerdo a aquellos conceptos que se fijaron en nuestra mente en el tiempo. Eso no pasa en el Perú. Nuestros paradigmas nos llevaron a desconocer la realidad con las expresiones que siempre usamos y que también calan en nuestra mente. Y uso esta noche como ejemplo simplemente, por ejemplo, todos los hombres son machistas. más vale solo que mal acompañado. Son paradigmas que nos hemos formado en nuestra identidad personal. Hay que tener cuidado con las personas para que no te lastimen, aléjate de ellos, vive solo, no te relaciones. Pues siempre se ha hecho así, ¿qué esperas? Todos son corruptos, elige nomás a otro corrupto. Son paradigmas que nos han llevado a formar nuestras creencias y han llevado a formar todo aquello que nosotros finalmente demostramos en nuestras acciones. El cliente siempre tiene la razón. No necesariamente. ¿Quién te hizo creer eso? Calladito te ves más bonito. ¿Quién ha dicho que calladito te ves más bonito? El que te quiere callar, el que quiere imponerse sobre ti. Estas expresiones paradigmáticas también se manejan en el Estado, también se manejan en la comunidad. Como por ejemplo, no levantes tu voz, deja que la democracia corra sola. O ¿Por qué me tienes que imponer mi voto o tu voto quieres que sea también el mío? No, no quiero que sea el tuyo, pero quiero que por lo menos entiendas que tu voto también afecta a mi comunidad. Quiero que entiendas que lo que tú crees también me afecta a mí, socialmente hablando. Y es importante que tú sepas que el votar, si bien es cierto, es libre, debes entender que la libertad no la puedes coartar a través de un voto que coacte tu libertad. Porque un partido político, contrario a la libertad, tome control de tu país? ¿Qué son realmente las convicciones? Las convicciones se fijan gracias a la información verificada por el individuo. Es decir, la creencia no es otra cosa más que la fijación mental de lo que se considera un hecho verídico. Yo le pregunto a las personas que publican en nuestro foro o en nuestro WhatsApp o los que ponen en su Facebook alguna información, les hago una pregunta. ¿Tú te has informado? ¿Has buscado la fuente de aquello que quieres publicar? ¿Te has dado el trabajo, por lo menos, de preguntar quién publicó eso? ¿En qué momento se dijo? ¿De dónde salió? ¿Qué documento certifica ese hecho? Muchas veces las convicciones que tenemos no solamente están mal formadas, mal fijadas, porque no son verificadas por cada uno de nosotros, sino que incluso son impuestas y se fijan como hechos comprobados, como si eso fuera una verdad. Después, cuando son manifiestas que no son verdad, somos manipulados por aquellos que controlan la información. Y aquí está el peligro latente que yo puedo ver cada día, cada minuto, cuando nuestras publicaciones en el foro Democracia Perú, en los grupos de colectivos en que estamos, cómo nosotros nos gusta publicar cosas que no, que no necesariamente son verdad. Cuando una convicción se fija en un hecho no comprobado por el individuo y lo asume como verdadero, el individuo es fácilmente manipulado. Anoche tuve una entrevista en mi programa con, conversando contigo con Renato Villena. Renato Villena es un especialista en temas de minería. La mayoría de los peruanos no sabemos cuál es el porcentaje de las ganancias que las mineras dejan en Perú. Anoche él tocó muy suavemente el tema y muy didácticamente y nos mostró lo que ya está en las noticias, lo que podemos comprobar en los documentos oficiales del Estado, que somos el país que mayor cantidad de regalías recibe de la minería, hasta casi el 50% de las ganancias de las empresas que invierten en el Perú en minería, se quedan en el Perú. Somos uno de los más altos beneficiados en Latinoamérica. Sin embargo, la convicción que desarrollaron los ignorantes, digo sin insultarlos, ignorantes son aquellos que basan sus convicciones en supuestos, escuchan a un parlanchín, escuchan a un político o politiquero que va y les dice que el Perú solamente recibe el 5%. De las, de las ganancias que obtienen de sus recursos. Y el ignorante, que tiene su convicción basada en supuestos, y no son ignorantes solamente la gente del campo, ¿eh? no son ignorantes solamente las personas que, están, que han tenido solamente una, una educación básica, sino también son ignorantes por la falta de investigación, muchos profesionales, no solamente con maestrías y también con doctorados, porque nunca comprobaron la información. Se dejaron llevar por el concepto del politiquero, que simplemente como un gran charlatán logra convencer a la gente que puedes hacer ricos a los pobres en un país rico. La gran mentira de Chávez, la gran mentira de Cuba, la gran mentira de Nicaragua, la gran mentira de Honduras, la gran mentira de Argentina, de Bolivia, de todos los países que cayeron en esas mentiras, todos lo sabemos todos los que investigamos, todos los que basamos nuestras, nuestras convicciones en la información comprobada y no simplemente en los supuestos, en aquella información que nos lo dan los malintencionados. Mal la realidad es que la mayoría de nosotros enfrentamos un gran problema. Las convicciones de nuestra población están basadas en la información de la prensa, de las redes sociales, por eso cuando yo veo en, nuestros, en nuestro WhatsApp aquellas cosas que decimos como parte de los colectivos, me sonrío y digo, ¿cómo es posible que nosotros los peruanos, los bien intencionados, no nos informamos de algunas cosas que deberíamos saber? Lo que dice la prensa, lo que dice las noticias, lo que dice un WhatsApp, lo tomamos como si fuera verdad y no necesariamente es así. Por eso, de alguna manera, en mis intervenciones en los grupos de WhatsApp y en los grupos que tenemos, siempre digo que no tengamos la ligereza de simplemente opinar de acuerdo a nuestros paradigmas o a convicciones que hemos desarrollado simplemente por el qué dirán o por lo que las noticias han querido que nosotros sepamos. Mucha información que está en las noticias es malintencionada y nosotros lo sabemos. Está dirigida a confundir, a desvirtuar lo cierto, a establecer una verdad supuesta que la población tiene que creer. Y creo que nosotros fuimos, fuimos llamados para que de alguna manera hacer un trabajo pedagógico, hacer un trabajo de escuela con todos aquellos que cometen el error de creer todo lo que se dice y lo que se publica. Es el común denominador de una población sin interés al análisis, a la búsqueda de la verdad que solo se basa en el dicho o el contradicho de los medios de influencia como la prensa, la repetición, Repite la noticia para que al final todos crean que es verdad direccionar la noticia para una población. Estuve hace unos días escuchando una radio de la zona del brae donde publica cosas increíblemente mentirosas referentes a los partidos políticos de derecha, a aquellos que se oponen al, al partido del señor Castillo, que no es otra cosa más que un grupo de malintencionados que llegaron al Estado para robar y hacer simplemente lo que todos cuando quieren política sucia, hacen la farándula, el chisme, o él me dijo un amigo y es confiable y yo le creo. Son la forma como vamos afirmando nuestras convicciones y creo que allí está nuestro gran problema. Cuando nuestras convicciones están basadas en una falsedad no comprobada, terminamos finalmente creyendo lo que no es verdad y moviéndonos hacia el objetivo que no es el objetivo que todos tenemos que vencer y luchar. Yo no sé qué si más de alguno de ustedes ha analizado que durante la primera y la segunda vuelta en nuestras elecciones aquí en el Perú, miles y miles de peruanos salimos a las calles, unos para tratar de convencer a aquellos que deberíamos seguir con los conceptos de libertad, libertad económica, libertad de conciencia, el respeto a la propiedad. Hicimos nuestro trabajo al máximo, y no pudimos convencer, porque hay un común denominador, hay un gran paradigma dentro de la mente de la gente creada por la prensa acerca de la segunda candidata que estaba en la segunda vuelta. Y la votación de un lado se polarizó gracias a la no votación de aquello que odiaron. ¿Por qué? Porque la prensa creó un prejuicio falso, una verdad malintencionada, dirigida con el objetivo simplemente de llevar adelante a un proyecto que hoy el 80% de los peruanos que votaron por ese proyecto lo lamentan, lo lloran, y recuperar no es fácil. Recuperar no es un camino sencillo, es un camino lento, tedioso, que hoy pocos estamos levantando esa bandera y que queremos, unidos en el foro, a ver si podemos lograrlo. ¿Cómo funciona la política y la convicción juntas? La política en realidad es el manejo y gobierno adecuado de, las, de los pueblos. La tergiversación de esa creencia, aparentemente de esa convicción en política, es el populismo. Hay que darle bonos a la gente. El estatismo, hay que contratar o hay que tomar los, las inversiones de los extranjeros en el Perú para poder darle ese dinero a los pobres. Mentiras. Eso no es gobierno adecuado de los pueblos. Hay que subvencionar el, el GLP para que dos semanas baje de precio y a la tercera semana vuelva a subir. Hay que ser socialistas. El comunismo funciona, a pesar de que ya sabemos que no funcionó nunca en ningún lugar. Entonces, la convicción de la gente basada en, en temas supuestos, en apariencias, le hace ciego a la realidad. ¿Cómo es posible que un puneño pueda votar por la izquierda, por el comunismo, cuando ve a un millón seiscientos mil venezolanos en el Perú? No lo puedo entender. Ah, es que toda su convicción está basada en los supuestos. Ah, no, la derecha te quiere robar. No, los ricos te están llevando tu dinero. No, ¿sabes qué? Tú vas a perder si te votas por ellos. Entonces, esa convicción falsa creada por la falsedad de la información, no comprobada, por supuesto, los lleva a votar por lo que ellos votaron. Triste la experiencia del Cusco. En el Cusco, donde supuestamente los, los, los peruanos tenemos más conciencia de lo que pasa en el exterior... La comunidad desinformada apoyó un proyecto comunista. Es cierto también que del otro lado existe el mercantilismo, el monopolio. y de algunos, desconociendo lo que siquiera significa el monopolio, hablan de que el Perú está lleno de monopolios. Y eso no es verdad. Aquí nadie te obliga, nadie te obliga a comprar lo que no quieres. Mercantilismo sí, eso sí existe, el capitalismo se ha encausado un poco hacia el mercantilismo y de alguna manera esto ha controlado un poco el sistema de inversión y también de beneficios en el Perú. Pero no somos perfectos. Podemos mejorar. Por supuesto, otra tergiversación de esa creencia mal informada y mal formada está en la dictadura. Necesitamos un gobierno que sea una dictadura como en Chile para resolver el problema. Algunos incluso citan a Singapur. ¡Singapur! Es el ejemplo de lo que tenemos que hacer. Qué triste que los peruanos tengamos que pensar en aquello que es impensable para poder resolver nuestros problemas. El absolutismo del pensamiento político solamente nos ha llevado a creer que podemos hacer algo que por muchos años nunca lo hemos logrado. Pero hay algo más triste, aún más triste aún. Yo sé que a algunos de ustedes no les va a gustar este concepto, pero lo tengo que decir porque es parte de mi convicción. Predicar la igualdad económica y social es la peor, la peor predicación que he escuchado en mi vida a través de mis 60 años de existencia. Es que justamente la creación misma nos dice que nosotros nunca seremos iguales los unos con los otros. Que es la capacidad del talento humano diferente al otro, la que hace la complementación o la suplementación del crecimiento de los pueblos. ¿Qué es lo que hace justamente la, diferente de, la, la diferencia de opinión, la diferencia de condición, la que hace a los pueblos crecer? Ah, no, Boris, pero estamos hablando de igualdad de derechos. Sí, eso sí tienes razón. Todos tenemos derechos pero no sobre la base de la igualdad, sino de la equidad, sobre la base de la oportunidad para desarrollarnos libremente. No utilices la palabra igualdad si no la entiendes en qué contexto tú quieres desarrollar esa igualdad. No puedes hacer que la igualdad se convierta en tu caballito de batalla y no la expliques en qué contexto, porque gracias a la igualdad Hoy tenemos a los progres hablando de tonterías, hablando de una orientación hacia los grupos supuestamente minoritarios y esos grupos finalmente terminan pidiendo derechos que no son derechos realmente, que son muy torcidos porque son convicciones basadas en intereses de grupos de poder. ¿Cómo direccionamos nuestra convicción? En realidad la convicción determina la dirección de nuestras acciones. Por ejemplo, la corrupción es una convicción convenida. Es el aprovechamiento del poder para beneficiarse uno mismo. Estos señores sabían que con las armas no podían lograr lo que querían lograr y finalmente se condujeron a través de la democracia para llegar al poder y con esa convicción equivocada que tienen de destruir la, la, la sociedad y apoderarse como lo ha hecho Maduro, como lo han hecho los otros sátrapas, de apoderarse del poder para beneficiarse y terminar hundiendo a su pueblo. Esa, esa convicción convenida es la que nosotros tenemos hoy con la cual tenemos que luchar. Algunos, algunos ejemplos de convicción convenida por tomar alguna de ellas. Por ejemplo, nos ha pasado a todos, y como estamos aquí voy a hablar de ellos, nosotros, los peruanos, comenzamos a formar los famosos colectivos. ¿Y saben qué? Yo tengo más o menos un año tratando de unir colectivos. Y no hemos logrado. ¿Sabe qué ha pasado en ese propósito? Los partidos que ni siquiera existen han comenzado a tomar ventaja de nosotros los colectivos. Y las grandes convocatorias que ha habido en las calles, ¿quienes han salido a hablar? Los que están rechazados de sus partidos, los que no tienen ni siquiera inscripción por aquellos que el pueblo no ha votado. Son partidos rezagados que quieren resurgir y gracias a nuestra desunión se han aprovechado de nosotros. Y yo me siento culpable y espero que tú también. Este es el momento de que el Foro de Democracia Perú nos lleve hacia un concepto en el cual todos procuramos un objetivo y ojalá pueda ser posible. Otra de las razones por las cuales esta convicción y aprovechamiento de los otros grupos, de los grupos que tienen el poder económico, en este caso, para sacar a las marchas sus parlantes o sus buses, o poner alguna cosa para ayudar a la gente y así ganar más réditos y conseguir firmas incluso en nuestros rostros, frente a nosotros. Son aquellos líderes caudillos que quieren llegar al gobierno. Han comenzado a aprovechar a formar sus colectivos. Yo voy a ser ahora el líder. Y voy a formar mi región y ahí voy a tener un liderazgo sobre mi colectivo porque quiero lanzarme al Congreso de la República o quiero ser el presidente de, de mi región o quiero ser un alcalde en mi comunidad. No está mal procurar un puesto político. Nunca será malo ser y querer ser un líder político en tu país. Pero no uses a la gente. No uses las voluntades. No cometas el mismo error que cometen los de la izquierda a quienes acusamos. Que con falsas informaciones y falsas promesas comenzamos a reunir gente, porque lo único que buscamos es ser caudillos de una idea y aprovecharnos de sus votos después. O algunos simplemente formaron sus colectivos porque simplemente quieren ser protagonistas en el grupo de personas y morir y decir: Yo formé un colectivo que luchamos por la democracia. Claro, no fuimos muchos, éramos ocho, pero algo hicimos. No importa, está bien, pero define bien tus convicciones, porque si no lo haces terminará siendo uno más del montón. La convicción y la conveniencia son como dos líneas del tren. Si tú quieres avanzar, lo único que necesitas es equilibrio. No está mal tener convicción profunda, firme. No está mal trabajar por una conveniencia. Quieres ser un líder político. Quieres alcanzar el poder. No está mal. Lo que está mal es que en cada, alguno de ellos comiences a desarrollar los extremos. Por ejemplo, si eres un extremista convi, de, de convicción, te convertirás en un cucufato. Como aquellos que defienden más su partido que el Perú. Aquellos que defienden su, su ideología, sus principios. Como dicen algunos, el partido ha llegado al gobierno y el partido tiene que respetar a sus miembros. ¿A nosotros qué nos interesan los miembros de un partido si aquí cuando tú llegas al gobierno te conviertes en un hombre de convicción de tu país, no de tu partido? El partido solamente es un conductor de aquello que tú quieres hacer y cuando llegas al Estado tú eres un conductor del país. Cuando tú extremas tu conveniencia te conviertes en un corrupto porque la conveniencia finalmente te lleva al poder y al final, al final tu famosa convicción paradisíaca de tu partido termina siendo tu propia tumba porque finalmente el robo, la mentira y la que, el, el camino que tú tomes en el Estado te llevará a caminos como los que ya sabemos, los Toledos lo saben, los Vizcarra lo saben, los PPK lo saben y saben muy bien por qué, porque cuando tú no mantienes un equilibrio el éxito es momentáneo. El éxito no es el final del camino, sino simplemente una circunstancia en la cual alguna sonrisa, porque tiene los bolsillos llenos, podrá salir de tu rostro, pero pronto terminarás en el lugar donde terminan todos aquellos que bajo su conveniencia corrupta terminan en el lugar donde no pueden socializar, donde no pueden seguir compartiendo sus ideas. Por eso trabajamos esta noche el concepto de la convicción. La convicción y la conveniencia deben trabajar juntos. Buscamos un país libre para tener dinero, para tener una familia completamente contenta, para tener bienestar social. Esa es nuestra convicción. Nuestra convicción se convierte en una conveniencia pura. Cuando la convicción es bien informada, cuando está bien dirigida, cuando tiene propósitos altruistas, cuando la nación se convierte en tu razón de existir. Porque esta tierra que te vio nacer es la tierra a quien tú tienes que defender con la vida. Porque tus ideas no convierten a los seres humanos en tus esclavos, sino a tu país en un centro de libertad. La convicción de un buen peruano es trabajar juntos para que juntos podamos gozar del privilegio. Cuando la conveniencia llega al poder, se convierte en corrupción. Y lo único que hace en solamente 72 días es romper las líneas de su tren y descarrilarlo sin rumbo y producir la desconfianza de sus pasajeros o de aquellos que quieren subirse a él porque el tren está en un proceso a destruirse por sí mismo. El poder sin libertad, el poder sin libertad, es sinónimo de desastre social y político. La conveniencia malintencionada, conducida por estos grupos de sátrapas que forman un partido para vivir de él, de estos mentirosos que desinforman a la, a la sociedad inocente, a la sociedad que no comprueba, que no busca información certera, terminan en el desastre social y lastimosamente, como Venezuela, también destruyendo la vida y la familia que vive dentro de ella. Por eso es sumamente importante, mis queridos amigos del Foro Democrático Perú, definirnos bien por qué estamos aquí. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Si vamos a luchar contra este desastre social, político, tenemos que definir bien a nuestro enemigo. Tenemos que saber por qué estamos aquí. Yo lo puedo decir con bastante conocimiento, que he seguido a todos aquellos que incluso fueron en carpas y durmieron en las calles y sacrificaron sus horas de sueño para poder decirle a este gobierno que no era legítimo. Pero ¿qué hemos logrado? ¿El cansancio? ¿La desesperación? ¿Hemos logrado hacer que este gobierno no se instaure? Ya se instauró, ya está. Y nosotros tenemos que llorar sobre la leche derramada porque no hemos sido capaces de identificar claramente dónde estaba el enemigo hace 20 años atrás, cuando dejaron de atacar con sus armas y con sus bombas. No los identificamos y nosotros creímos lo que la prensa nos decía, que estaban acabados, que estaban terminados, que no tenían fuerza, que no existían, porque no mataban, no mataban a las personas físicamente, pero las ideas, lo dijo su líder que acaba de morir, Nunca pasaron. Estaban allí, construyendo líderes para el desastre que tenemos hoy. Para la triste situación en la que posiblemente podamos entrar en unos pocos meses. Identificar al enemigo y atacarlo por el lado correcto es lo correcto. Salir a las calles a gritar sin tener un marco legal que trabaje el proyecto para desterrar el comunismo en el Perú no da resultados por más que se reúnan un millón de personas en la calle. Por más que digas que te has tomado foto con tu gente, te has puesto en tu Facebook y tienes 10 likes o 100 likes, no vas a cambiar el desastre en el cual tú estás ahora caminando. Porque si tú piensas que así lo lograrás, te olvidas que ese no es el tema, ese no es el enemigo. No, amigos, nuestra lucha es política. Y políticamente tenemos que trabajar. El idealismo político que han sembrado en las personas es un idealismo retrógrado, pero que el desinformado no se da cuenta. Yo estuve el día sábado con 52 líderes que han sido engañados y que están seguramente decepcionados. No me lo dijeron públicamente, pero uno de sus líderes que me invitó, sí porque todo lo que les prometieron no se cumple y no se cumplirá porque el que está en la cabeza no tiene idea cómo llegó allí no tiene idea qué es lo que tiene que hacer está aburrido de su pupitre quiere ir descalzo a otro lugar para caminar según él como los otros comete el error incluso de invitar a un presidente que vaya a su tierra ¿para qué? para ver sus sembríos, sus papitas sus habas para comer un chuño no entiende el concepto de nación. No es un estadista capacitado para poder conducir una nación como la que nosotros esperamos de un presidente. Y creo que nosotros hemos olvidado eso. Algunos creen que metiéndose por la ventana del palacio, sacando a Castillo, sacamos al gobierno. Se equivocan. Nuestro país es un país ordenado. Tenemos leyes. Tenemos que hacer presencia, es cierto, tenemos que gritar en las calles, por supuesto, pero tenemos que ser acompañados con un marco legal que nos conduzca a poder hacer las cosas como lo es un país, legalmente, dentro del principio de la democracia. Si nuestra conveniencia con convicción no es para todos, la igualdad que predicamos no es sinónimo de libertad en equidad. Si la conveniencia con convicción de derechos para todos no es lo que enarbolamos en nuestro grupo, no tiene sentido de salir a las calles para tomarnos una foto y ponerlo en el Facebook. No tiene sentido formar parte de un colectivo que no logra nada, que simplemente pierde tiempo en zooms y zooms y zooms y reuniones en las calles solamente para gritar. Necesitamos un trabajo mucho más organizado. Y creo que el foro nos está, dando una gran, nos está dando una gran oportunidad para que todos nosotros podamos fundamentar este proyecto de libertad para poder lograr el objetivo que buscamos. Que es poner a estos líderes sátrapas que van a robar, que mintieron y llegaron con mentiras al Estado y ponerlos donde deben estar, en la calle. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿y a quién vamos a poner? ¿Quién ocupará su lugar? ¿Otro sátrapa? solo que no está de ese lado, sino del nuestro? ¿Cómo lo haremos? ¿Saben dónde está la respuesta? En tu propia convicción. En lo que tú crees. En lo que tú te informas en lo que tú haces el trabajo a solas en tu casa en el momento de reflexión y que tú piensas que le conviene a tu país para que muy pronto, cuando esta situación se caiga, porque se caerá de maduro aunque no querramos, un día podamos decir, este es el país que nosotros quisimos y esta es la persona que nosotros pusimos y gracias a eso pudimos lograr los objetivos para nosotros y para nuestros hijos. La libertad, no es un trabajo que se hace en el cerebro y en la mente solamente, como un constructo mental, ideológico. La libertad es un constructo social que debe llegar a nuestra comunidad gracias a la convicción que tenemos respecto de qué clase de comunidad queremos construir. Escuchaba uno de estos días una conferencia de casi dos horas del gran Mujica, que muchas veces es criticado porque tiene una tendencia socialista. Pero él decía cosas muy interesantes como, por ejemplo, si tú no construyes una sociedad con libertad y con mucho dinero, no estás construyendo comunidad, estás destruyéndola. Es importante el cómo, es importante saber que queremos algo, pero la pregunta es cómo lo logramos, cuál es nuestra metodología ¿Cuál es la más efectiva? Entonces se unen tres conceptos. La convicción, el liderazgo y la política. El liderazgo y la convicción van juntos. El cómo puede ser planteada de diferentes maneras, pero el objetivo es el mismo, debe ser el mismo. Aprender a convocar es clave, para que como líderes luchemos por un mismo objetivo. Yo quise resumir en esta frase nuestro objetivo luchar contra el establecimiento del comunismo en el Perú. Porque ya sabemos cuáles son sus consecuencias. Porque ya sabemos qué es lo que trae detrás y quiénes son los que se benefician. Por eso tú como líder, con la convicción puesta de que tú lo que quieres realmente es instaurar un país de libertades, es que tienes que luchar. El cómo puede que de repente no estemos de acuerdo todavía. O muchos no estemos de acuerdo en el cómo. Pero dejémonos guiar. Hay gente muy sabia en este grupo. Hay gente muy sabia en los, en los, eh, en los colectivos. Hay muy gente muy sabia en los partidos políticos. Que tienen buenas intenciones. Vamos a trabajar juntos. Comencemos a dejar nuestras diferencias que después las tratamos. Pero ahora el objetivo principal es guiar con las ideas que nos lleven al objetivo luchar contra el establecimiento del comunismo en nuestro país. Yo pensaba una de estas noches, si yo fuera presidente, ¿qué haría en mi primer día de gobierno? Lo primero que yo haría sería enviar una ley al Congreso de la República para desterrar para siempre en el Perú el comunismo y el socialismo retrógrado que ha destruido tantos países. Y ha llevado a miles de familias a la pobreza y a la deserción y a la dispersión, como en el caso de los países que ya conocemos. Líder, tú estás aquí esta noche porque tienes una convicción. Yo no sé cuál es. Puede que tú la tengas muy bien fundada o quizás estés entre aquellos que se deja llevar por el chisme del montón y que finalmente se crea una idea de que esa es la manera de luchar contra este poder. Pero no es así. Yo quiero que después de esta charla tú puedas tomar conciencia por ti mismo, no por Boris Darmon, porque yo no soy nadie aquí. Simplemente soy un expositor de un principio que yo quiero que cada uno de nosotros, conocedor de la idea, conocedor de ese principio, yo te lo manifiesto esta noche. Que si tú no tienes identidad contigo mismo, no sabes quién eres y no sabes contra quién luchas, nunca podrás construir una sociedad en libertad. Por eso yo te invito ya que tú eres un líder que se ha unido a este foro. Así como los que se unieron al foro de Sao Paulo desarrollaron un concepto para poder hacer de Latinoamérica su chacra, su rancho, para llenarse de dinero y llenarse de los privilegios que solamente las élites pueden llenarse, también hoy existe un foro democracia en el Perú que logra y que logrará unir a esas buenas voluntades para lograr luchar contra el establecimiento del comunismo en nuestro país. Si tú estás aquí por este motivo, pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer? El cómo no te preocupes, lo vamos trabajando contigo, porque tú también eres sabio, tú también sabes pensar, tú eres líder por eso, tú formas parte de un equipo porque tienes una idea y la queremos escuchar. No sé quién liderará este proyecto, pero las ideas ya están, ya están liderando el grupo. Yo me uní porque también quiero ser parte de la libertad de mi país. Quiero ser parte de esta lucha contra el establecimiento del comunismo en mi Perú. Y por esa razón, invitado por Luis Galvez, quien ha tomado esta idea y la ha puesto en nuestra cabeza y en nuestro corazón, aún fuera de nuestro país, hoy tenemos como meta unir nuestras voluntades, formar un foro, que no solamente sea del Perú, sino que también libere a Bolivia, que libere a Venezuela, que libere a Cuba y a todos esos países que sufren y lloran la tristeza de haber elegido a un sátrapa que les robó la libertad. Creo que ha llegado el momento que como peruanos levantemos la bandera de nuestra convicción individual para hacerla manifiesta, no solamente en una marcha, sino también en un momento en el cual sentado al lado de un compañero, de un vecino, de un compañero de trabajo o un amigo, podamos compartir y hacer docencia acerca de la decencia de la política, aprender cada uno de nosotros a influenciar en los demás y trascender las buenas ideas de libertad que todos nosotros procuramos, que no solamente es económica, sino también libertad de conciencia, libertad en la propiedad, libertad en el trabajo, Libertad en la opinión, porque así se construyen los verdaderos pueblos. Hoy tenemos con nosotros nuestra bandera empañada de tristeza, de dolor, de sufrimiento. Hoy nuestra bandera sale todos los días a las calles, pero se queda triste en algún gabán de nuestras casas, o quizás en, el, en la caja de nuestros carros de nuestros autos. Hoy nuestra bandera está siendo pisoteada por aquellos que no les interesa un país, que no les interesa tener una organización bien constituida. Hoy nuestra bandera blanca y roja de la sangre de nuestros héroes está siendo pisoteada por los sátrapas que quieren destruir nuestra sociedad, que quieren destruir nuestro país. Y hoy se levanta el Foro Democracia Perú liderado por cualquiera de ustedes, pero con las mismas ideas, con el mismo propósito, luchar contra el establecimiento del comunismo en nuestro país. Te invita no solamente a venir a una reunión, sino a compartir tus ideas, a ser parte de la formación de este cuerpo, a ser un ladrillo dentro de este edificio. Y si puede ser el fundamento, pues quiero que seas el fundamento. Yo personalmente te lo pido porque yo también quiero estar allí para que juntos, en unidad, podamos lograr que nuestro país se libere de la destrucción que traen estos malintencionados ladrones, ladrones de buenas ideas, ladrones de nuestros recursos, que simplemente quieren renegociar los, las inversiones de nuestro país para que puedan recibir la parte que buscan y que, que simplemente los mueve a llegar al poder. Son corruptos, simplemente vestidos de oveja porque lo único que quieren es devorar nuestros recursos y nuestro país y destruir nuestras libertades. Por eso, mis amigos, con todo mi corazón, con todo mi deseo, yo quiero pedirte que tu identidad se convierta ahora en defender tu libertad, porque la libertad no se vende ni se tranza. Muchísimas gracias por invitarme a esta conferencia y ser parte de este foro Democracia Perú, que con orgullo levantaré la causa por no permitir que en el Perú se instaure el comunismo y destruya no solamente nuestra felicidad, sino el bienestar de nuestros hijos y de nuestros nietos. Buenas noches. Bravo, gracias, gracias. gracias.